Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugandoenlinux.com. Hoy os traemos una sorpresa. Una sorpresa gracias a nuestro querido amigo Chema, que tantas y tantas veces nos ha facilitado su colección, fantástica colección de, de juegos, para que podamos enseñárosla aquí en JugandoEnLinus.com. Bueno, pues como veis, os traemos Fórmula 1 Manager 22 y vamos a ver qué tal está este juego... Basado en la Fórmula 1, y, y bueno, pues eh, para ello vamos a comenzar una buena, una nueva carrera. Como podéis ver, yo ya he estado trasteando un poquito, he estado jugando un poco con, con el equipo Alpine, como podéis ver aquí. Y, y bueno, pues vamos a, a empezar de nuevo. Simplemente, pues he corrido una, he hecho una, un fin de semana y nada más para, para hacerme un poquito con, con el control del juego y no estar aquí dudando constantemente y haciendo perder el tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar una nueva trayectoria. Nos cargamos esta Fórmula 1. Que, que vamos a empezar? Corazones, mentes y naciones, donde los 20 mejores pilotos del mundo Senna, se reúnen para, para enfrentarse Alonso, en los circuitos con Hamilton. más historia del mundo. Y esa tradición sigue vigente. Señor el campeonato de 2021 fue emocionante de principio a fin. Y el de 2022 está llamado a ser aún mejor. Las nuevas normas traerán grandes cambios y carreras llenas de acción. Los nuevos talentos, junto con los campeones ya conocidos, se batirán en duelo hasta el final. Esta temporada, la presión recaerá sobre los jefes de equipo, ya que gestionarán a los pilotos, los coches y a todo el personal para lograr la victoria. Esto no es un desafío para gente mediocre. Esto es la Fórmula 1. Bueno, pues con este vídeo introductorio comenzamos y Mercedes tenemos aquí a la, 2010, la pantalla de selección de equipo. Podemos de escoger cualquier equipo de, de, de, de, todo, de todos en los que participan en el campeonato de Fórmula 1. 2022 Aunque real el de pilotos se les y por bueno poco según, y el de, de 2022, según el tipo de según el tipo de equipo que, que, que escojamos pues vamos a, a tener no pues unos objetivos con más altos más bajos más rápido, como podéis ver y la aquí mayoría de las si escogemos Mercedes pues eh, tendremos que ser el campeón de constructores a largo plazo y como como mínimo terceros vale para cumplir con los objetivos el equipo aquí tenemos el Actual 1 en 2005 y desde 2009 el actual ganador uno Max de los Verstappen, tres ¿vale? del campeonato. Eh, el objetivo de la temporada con ser el primero. La pasada terminó de forma brillante Entonces, para él. Max, sería más Max Verstappen logró el prestigioso campeonato de pilotos. Tenemos también por Ferrari supuesto Ferrari en la Fórmula 1 Con nuestro querido Carlos Sainz que, que tenemos por aquí en 250. Sigue no el récord al mayor número también de campeonatos su objetivo es el primero. El equipo hizo una buena temporada en 2021 y Ahí logró está, el tercer Carlos puesto en una gran poco extraña constructores. El objetivo de Ferrari y si... McLaren Aquí es una tenemos piedra a, a angular de la Fórmula con, con 1. Y Participa desde 1966 y ha ganado numerosos el objetivo campeonatos es, es de pilotos y constructores. Es algo La temporada un buen pasada, equipo para para empezar la carrera eh, que no sea muy exigente. La... Por supuesto tenemos al Alpine con Fernando Fernando Alonso a 1, a los pilotos y y, y Esteban Alonso y Esteban Ocon. Fernanda Alonso, como podéis ver, tiene una cara un poco rara, es como si tuviera canas o algo así, es una cosa un poco extraña. Y bueno, como podéis ver, los, eh, los personajes que salen en los, los vídeos y en las animaciones están muy, muy currados. La verdad es que el juego a nivel gráfico está bastante bien. Alpha y más teniendo y en cuenta que es un, en la 1 en 2020, es un juego 1 de, de, de gestión de para los nuevos pilotos con talento. Bueno, la temporada pasada terminaron sextos en la general. El señor, Además, Pierre Gasly el señor logró y el señor Pierre fue la podio... primera temporada completa de veces Aston Martin en la Fórmula y, y Lance Stroll Sebastian Vettel, el, que será el próximo compañero mundial, de Alonso sus pilotos. Williams en Williams, pues, pues tenemos a. Julio, aquí, pues a, a, a la Tiffy. Eh, no voy a decir a nada de a la A mí me han dicho y que si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. De y bueno, pues también algo que es un, a para mí es un, gran, un gran piloto. Lo que pasa es que no ha tenido de la muy buena suerte. También está el, la escudería Romero, Alfa Romeo, con, un impresionante con Valtteri en y el primer piloto chino. Y Valtteri ganaron que campeonato de, de pilotos es conocido por, por sin ser el excompañero de Lewis y Hamilton. Podios. El equipo llega a 2022 con... Y por supuesto, pues Gass también se unió a la tenemos a Haas en 2016, eh, Haas, el dos controvertido equipo en Que, bueno, pues a principio de temporada De hecho, fuera la aquel pasada, conductor que tenía Por ejemplo, se podía llamar piloto Era un conductor en su que tenía que se llamaba Y crear estrategias eh, para el futuro ¿Cómo se llamaba? Para es que la temporada 2022, Bueno, espera pues no con un buen pues nada, diseño. tenemos a, a Mick Schumacher a sus O o como le queráis llamar Y después también tenemos a Kevin Magnussen viejo conocido, que ha vuelto de la pues clasificación. Gracias a, a que bueno pues eh, el, el piloto ruso de la escudería pues eh, se, se ha ido bueno pues nada eh, vamos entonces a escoger un equipo eh, va, yo voy a ir sobre seguro estaba jugando con alpine eh, estaba no estaba teniendo excesivos problemas aunque al principio me costó pillarle un poco el truco y vamos a jugar con alpine bueno pues para jugar con con fernando alonso que como bueno todos sabéis pues es eh, mi ídolo básicamente bueno pues nada vamos a empezar le damos a continuar vamos a ponernos aquí un nombre Mi nombre de siempre y el apellido pues vamos a poner jugando en linux y vamos a quitar la orientación inicial porque si no bueno pues no no te deja jugar tranquilamente y a tu gusto entonces vamos a quitar para, para evitar que haya que te estén fastidiando constantemente vamos a darle a continuar y comenzamos comenzamos con el con lo que es la gestión de nuestro equipo aquí tenemos la pantalla principal donde como podéis ver pues hay un montón de apartados por aquí abajo y bueno pues en cada uno de esos apartados tendremos que ir revisando poco a poco eh, pues para, para ir gestionando nuestro equipo eh, vamos a leer primero nuestro correo donde recibimos un, un mensaje de, en el que nos están dando la bienvenida al equipo y luego bueno pues eh, el calendario estamos aquí a, a día 7 donde tenemos un periodo de pruebas aerodinámicas si le damos aquí bueno pues también podemos eh, crear, diseñar piezas y fabricar piezas y vamos aquí a volver de nuevo al calendario y a unos días vista, bueno pues tenemos aquí los resultados de las pruebas, aquí los patrocinios y bueno pues en, en poco más los sesiones de entrenamiento y el inicio de temporada vamos entonces a comprobar cuál va a ser el primer eh, circuito en el que vamos a correr eh, en esta ocasión bueno pues va a ser el, el Gran Premio de Bahrein. aquí tenemos información sobre sobre el Gran Premio información muy útil y aquí tenemos más información por ejemplo pues en esta ocasión tenemos unos objetivos de patrocinadores eh, por ejemplo pues en este caso pues que lleguemos a la Q3 que tengamos el, la mejor posición final eh, y después ah, pues que estemos aquí en racha durante unas cuantas carreras eh, llegando a, a menos de décimo en este caso por pues la posición final sería octavo vale y, y bueno pues nada tenemos todas las piezas equipadas todo aquí tenemos por ejemplo pues eh, los coches en este caso bueno pues eh, tenemos aquí eh, información sobre las piezas podemos por ejemplo diseñar eh, tenemos aquí en el almacén dos piezas instaladas eh, y podemos si, si queremos eh, diseñar una nueva pieza por ejemplo bueno pues podríamos diseñar una un nuevo alerón un nuevo alerón trasero no no está aquí aquí está diseñar un nuevo alerón trasero y para ello bueno pues le damos eh, unas cuantas horas de, de digamos que simulación de mecánica de fluidos por ejemplo le vamos a poner aquí una horita esto es limitado no podemos pasarnos porque eh, si no eh, bueno pues eh, al final cuando tengamos que diseñar más cosas eh, vamos a tener problemas y por supuesto pues lo vamos a meter en el, en el túnel de viento un par de horitas como si os fijáis aquí tenemos 72 horas en total ¿Vale? Que ese sería eh, pues el, el tiempo que, que, que tenemos eh, en total a lo largo del año para poder utilizar el túnel de viento. Sabéis que hay unas normas que no nos permiten, bueno, pues por límites presupuestarios y demás, no nos permiten hacer lo que nos dé la gana. Pero si no, obviamente, pues el equipo con más pasta ganaría. Que aún así eso sigue pasando. Pero vamos, que hay unas ciertas limitaciones que todos los equipos deben cumplir. Bueno, pues nada, vamos aquí y si nos fijamos pues vemos que, que con el nuevo diseño mejoramos un poquito eh, la eficiencia de, de nuestro coche entonces ahora le damos aquí a confirmar y le asignamos por ejemplo pues mira tenemos 10 ingenieros le vamos a asignar un par de ingenieros obviamente pues cuanto más rápido más, eh, más ingenieros usamos más rápido lo desarrollaremos pero nos quedaremos ingenieros para, para el resto de cosas bueno, pues nada, este proyecto va a costar 700 mil dólares y comienza el 22 de abril, vaya, el día de mi cumpleaños. Eh, y eh, termina, bueno, el 22 de abril terminarían lo que sería el, el, nuevo, el nuevo alerón trasero. Vamos a continuar y ya tenemos un nuevo proyecto, ¿vale? Bueno, como ya tenemos un nuevo proyecto, pues vamos aquí a la pantalla de pilotos y vemos información sobre cada uno de nuestros pilotos. Aquí tenemos a, a nuestro querido Fernando Alonso y podemos compararlo pues con, con Esteban Ocon o, o, con otro, o con otro si queremos, incluso con Piastri. Aquí tenemos a Piastri, el, el controvertido Piastri. Y bueno, pues eh, en la pantalla personal, pues tenemos el jefe técnico, el jefe de aerodinámica, ingenieros de carrera para cada uno de nuestros pilotos, cada uno tiene el suyo. Y luego, pues podemos ir contratando gente, incluso podemos buscar personas. Vale, eh, nosotros esto obviamente, pues no lo vamos a hacer ahora, esto sería ya para cosas muy avanzadas. Y luego, pues también tenemos aquí, eh, podemos construir instalaciones, esas instalaciones. Eh, pues pueden ser para el desarrollo del coche, para el personal, para mejorar el personal que tenemos, o instalaciones, eh, pues que serían básicamente para para la junta directiva, para conseguir más patrocinadores y demás y bueno para tener mejor eh, prensa o eh, mejores relaciones con con yo qué sé pues eh... De, de redes sociales ese tipo de cosas que son tan importantes a, a veces le, se le da poca importancia pero tienen tanta importancia como, como otras eh, cosas obviamente lo principal sería el coche el coche tiene que ser rápido sí o sí pero lo demás también tiene su, su intríngulis y bueno pues eh, podemos hacer por ejemplo pues aquí una podemos mejorar o crear nuevas cosas vale Estoy, estoy viendo aquí que el simulador de mecánica de, de fluidos, creo que es... Sí, no, dinámica de fluidos computacional, eh, pues está muy, muy básica. Eh, podemos, eh, si queremos, pues mejorarlo un poquito, aunque cuesta 10.000... Eh, 10 millones de dólares, es un bastón loco, pero bueno, eh, quizás no debería hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo, simplemente pues para que veáis cómo va la cosa, a ver si da tiempo pues eh, para que veáis la, la diferencia. Y bueno, pues nada, aquí tenemos los mensajes de la Junta, donde bueno, pues se ve lo contentos que están con nosotros, el presupuesto que tenemos, la clasificación del equipo, ¿vale? y el perfil de nuestro por ahora pues somos unos novatos no tenemos perfil y aquí estarían las, las normas vale aquí tenemos pues las normas que tenemos que cumplir eh, a la hora de a la hora de crear piezas luego por supuesto pues tenemos una pantalla de finanzas por supuesto súper súper importante y eh, la clasificación tanto de constructores como de pilotos bueno esta sería la pantalla principal y como veis se asemeja muchísimo a cualquier otro tipo de manager a mí personalmente me recuerda una barbaridad a, a motorsport manager eh, yo creo que han copiado muchísimo de, de ese grandísimo juego y, y bueno pues nada vamos a jugar un rato vamos a darle aquí avanzan los días tenemos aquí un correo importante Vamos a ver. Eh, buenos días, leyo Deja que te presente nuestro brillante equipo de desarrollo. Jefe técnico Matt Harman, jefe de Aerodynamica de Baer. Prestarán su experiencia a nuevos proyectos y diseño de piezas. Bla, bla, bla, bla, bla. Muy bien. Bueno, pues nada, aquí. Eh, compromisos de patrocinio. Acabo de darme cuenta que te uniste al equipo cuando ya se habían negociado los compromisos de patrocinio. Vale. Bueno, pues nada, que tenemos ya los compromisos hechos. Y, y obviamente, pues nosotros poco, poco podemos hacer. Y luego pues tenemos aquí eh, pues un dilema que, al que tenemos que tenemos que decidir. Buenos días, Leyo. Habíamos pensado en dar una fiesta de inicio de temporada donde se, eh, para que se reúna todo el equipo. Para seguir adelante necesitamos que des el visto bueno. Este es el presupuesto. Gastar 10.000 euros en una fiesta o pasar de la fiesta. Obviamente vamos a hacer la fiesta porque somos unas fiestas. Vale, muy bien. Pues le damos aquí a la fiesta y continuemos y tenemos aquí bueno pues más correos los correos es obviamente pues hay que leerlo siempre aquí tenemos un informe eh, pues de las pruebas que, que hemos realizado de pretemporada y bueno pues vemos que ocupamos el, el número 11 eh, tenemos una aceleración de, de 9 paso por curvas 13 o sea es muy mejorable nuestra nuestro coche pero bueno todo esto pues se compensará de otra manera. Aquí tenemos bueno pues falta muy poco para el en Grand Prix así que ya seguramente el equipo está preparado antes de salir, compra la información del circuito, consulta los objetivos y vamos a la preparación de la carrera. Los objetivos que tenemos pues sería llegar a la Q3, eh, acabar eh, pues mejor que octavo. Y durante varias carreras, pues estar siempre por debajo de... O sea, o por encima del décimo puesto, más bien. ¿Vale? Bueno, pues nada, nos vamos entonces al circuito. Y empezamos. Nos vamos al fin de semana de carreras en el circuito de Bahrein. Bienvenidos al archipiélago de la F1. Lo que le falta en tamaño a Bahrein lo compensa de sobra con entusiasmo en las gradas. Aquí comienza otro fantástico fin de semana de carreras del Gran Premio. El circuito internacional de Bahrein es una pista con. Bueno, como podéis ver, el juego funciona perfectísimamente. A a eh, obviamente, no es, un juego, no, no es un juego nativo, abajo. funciona de sistema A, a Proton en, en Steam, pero no tiene ni el más mínimo problema. Por nada, lo menos, yo todo el tiempo que he estado jugando, al pues no he visto problema alguno. Alguna ralentización, a lo mejor en algún vídeo, en algún momento en concreto. Pero por lo demás, todo perfecto. Bueno, pues nada, vamos aquí. Y tenemos aquí la, la pantalla eh, pues del fin de semana de carreras, donde, por ejemplo, pues nos indican eh, los entrenamientos, que no sé por qué le llaman E1, en vez de llamarle FP1, pero bueno. Eh, debería ser FP1, FP2, FP3, eh, que sería Free Practice, ¿vale? Pero bueno, supongo que será, eh, será problema de, de la traducción. Aquí tenemos los patrocinadores y los informes vale bueno pues tiene una la, la pista tiene una abrasividad bastante alta y eh, se pierden 25 segundos cada vez que entramos en boxes vale y como veis el récord de la vuelta sigue teniendo lo pedro de la rosa nuestro pedro de la rosa que en el año 2005 eh, pues hizo un papelón ahí y, y se sacó se sacó la pole y además de sacarse la pole, eh, pues aún encima marcó un récord que lleva pues la florera de, de 18 años, ¿no? 17, 17 años o 18, 18 años ahí, colocadito ¿eh? que no se lo quita por ahora no, nadie, nadie, ha, nadie ha sido capaz de quitárselo bueno, pues nada, eh, como podéis comprobar me gusta bastante la Fórmula 1 ¿no? eh, vamos aquí al primer entrenamiento tenemos el coche listo podemos eh, por ejemplo pues antes de, de salir podemos eh, fijar pues eh, como veis una configuración y aquí nos marca el rango óptimo vale este rango se irá reduciendo a, me, a medida que vayamos haciendo pruebas eh, pero bueno podemos eh, pues ir haciendo pues aquí algunos algunos cambios para, para mejorar vale primero vamos a sacar a, a los coches así aunque podríamos mover un poquito esto para tener un poquito más centrado. Y vamos a ver si podemos sacar un poco más de velocidad punta. Vamos a dejarlo así por ahora. Luego ya, a medida que vayamos jugando, pues lo iremos cambiando. Y eh, vamos a salir pues con neumáticos blandos. Vale, ok. Muy bien. Este sería el coche de Alonso. Ahora vamos al coche de Esteban Ocon. Que le vamos a hacer, pues... Es algo un poquito parecido, ¿no? Vamos a... Le vamos a meter un poquito de alero en delantero para que entre mejor en las curvas y le vamos a bajar un poco el, el trasero para que tenga un poquito más de velocidad punta. Espero que no, no sobrevive mucho el coche así, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues nada, nos vamos al entrenamiento número uno y pode, tenemos varias opciones. Podemos simular la sesión, con lo que, bueno, pues el, el juego haría todo el trabajo. Eh, yo prefiero hacerlo a mi manera, aunque sea un poco más laborioso y, y no sea todo lo, lo eficiente que podría ser pero bueno eh, por, por experiencia eh, creo que, que, que es bastante más efectivo hacerlo tú eh, Se si sacan mejores resultados y si quieres, pues incluso pues hasta, hasta la clasificación, te, te simula las tres sesiones de entrenamientos vamos a controlar este entrenamiento vamos a confirmar y aquí estamos ya en el circuito de Bahrein. Está una cosa que os iba a comentar. Como podéis ver, las voces de, las voces de, los, de los pilotos y de los y de los técnicos están súper super conseguidas. El tema de radio. Y bueno, pues a nivel gráfico pues ya veréis que, que está muy, muy guay vale bueno pues nada aquí lo dicho lo mandamos con neumáticos blandos con las piezas por defecto con esta configuración y vamos a dar 15 vueltas vale bueno pues nada esto sería lo que tendríamos enviamos a pista a alonso aquí lo tenemos tenemos el tiempo parado aquí saldría alonso Salió McLaren y también sacamos a, a Esteban Ocon. Bueno, pues nada, esta sería la cámara de televisión. Tenemos cuatro cámaras diferentes. Esta sería la cámara pues eh, encima del casco. No está en el casco, estaría en, en una zona que está eh, bueno, en el chasis, pero encima del, por encima del casco. Luego tenemos la, la vista trasera y luego, bueno, pues esta vista lateral también. Y después desde desde el morro. A mí personalmente la que más me gusta es esta. Y bueno, como veis es súper, súper espectacular. En este caso nosotros no tenemos ningún tipo de control eh, a nivel de conducción del coche, ¿vale? Eso lo, lo realiza pues el, el propio juego. Pero sí podemos, eh, por ejemplo, pues indicarle pues que le meta caña con, con el ERS eh, ¿vale? y si fijáis, bueno pues, se, se escucha la radio cuando hacen ese tipo de cambio después también podemos decirle pues que apriete o que conserve combustible ¿vale? y por supuesto pues le podemos decir que sea más o menos agresivo aquí estamos yendo pues bastante cañeriles okay, happy to start pushing y por supuesto pues también podemos acelerar el tiempo porque no vamos a estar 15 minutos pues obviamente esperando vale cuando pasamos a 4x ya vemos la, la vista esta general tenemos aquí una vista en la que bueno pues podemos viendo pues eh, el, la, la predicción del tiempo vale también por ejemplo pues el, el coche cómo como está yendo la evolución de la pista vale y eh, luego bueno pues la, la clasificación los neumáticos que lleva cada uno los tiempos por sectores muchísima información que bueno pues nos será muy muy útil vale pues nada vamos a seguir con la sesión de entrenamiento vamos aquí a, a decirle que cargue un poquito el RS vamos a equilibrar un poco el combustible porque estamos yendo parece un bloqueo de frenos bestia y parece que veamos qué ha pasado. Ocon Ahora acaba de veamos tener esto. un pequeño problema parece, sí, ahí tenemos el bloqueo. si os fijáis ahí, pues en este tipo de repeticiones muchas veces es donde se produce algún tipo hoy de equipo. ralentización qué lástima. pero bueno, no, nada grave, nada que impida jugar y, y bueno, pues este sería el coche de Ocon que siempre lo tenemos aquí medio olvidado vamos a decir aquí ya está conservando ¿Vale? eh, tenemos que tener cuidado con el tema del de combustible porque si nos quedamos sin combustible pues obviamente mal asunto y nada, vamos aquí entonces a poner hasta 16x ya nos dice que está completamente cargado podemos darle un uso neutral We Volvemos otra okay. vez a acelerar el tiempo. Tenemos los neumáticos y a, a 73%. Veamos con Parece más detalle. Que Sainz acaba de derrapar. otro vistazo. Sainz en la pantalla. Ahí y lo tenemos. Y ese derrape le va a costar tiempo. Parece que alguien ha derrapado. Veamos la repetición vemos ahí involucrado a Sebastian Vettel sí ahí es donde derrapa no, eso no quedó muy espectacular que digamos y bueno pues nada ahora tenemos que esperar a, a consumir eh, todo todas las vueltas que, que, que le hayamos puesto para esta primera tanda vale y una vez pues eh, hemos, hayamos dado todas esas vueltas el coche volverá a boxes y podremos eh, por ejemplo pues eh, modificar la configuración para obtener un mejor resultado vale como veis bueno pues con el tiempo el piloto se va Creo que un coche se ha salido o con nos informa de que el coche lleva bastante bien Alonso, sorprendentemente, sigue de primero. Es algo bastante extraño, pero bueno, obviamente estamos en una ronda de entrenamientos y no tiene la mayor importancia. Aquí un pequeño bloqueo. ¡Vaya bloqueo de frenos! Bueno, pues tenemos aquí a ahora mismo alonso que está entrando en boxes podemos darle aquí a, a reconfigurar y si nos fijamos ahora se reduce vale estamos dentro de, de unos rangos bastante bastante buenos de, de, de, de settings para, para el coche vale de setup bueno pues nada eh, estaría bien que el paso por curvas fuera un poquito mejor aquí la estabilidad del frenado podemos mejorarla eh, pues haciendo que la convergencia sea menor. También, por ejemplo, pues aquí podríamos mejorar un poquito esto y la velocidad en recta eh, pues siempre depende un poquito más de, de lo que es el alerón, el alerón trasero, que es lo que más influye. El paso por curva mejora siempre que subamos el alerón delantero es que también obviamente pues nos hace más lentos y favorece el sobreviraje eh, pero bueno, pues vamos a tenemos una confianza del 78% nos salió bastante bien, así de buenas a primeras eh, vamos a ver qué podemos mejorar aquí genial, genial, buena, buena tenemos la, la actual sería esta que está en blanco y la verde es la anterior vale bueno pues estaba esto en óptimo sobre viraje vamos a comprobar a ver qué tal nos va con esta configuración y por ejemplo pues ahora vamos a cambiar de neumáticos vamos a poner los neumáticos medios y mientras pues reconfigura vamos ahora con con a ver qué tal le ha ido con con estos settings no le ha ido muy mal aunque bueno pues es bastante mejorable la estabilidad del frenado pues es mejorable, también vamos a reducirle aquí un poquito la convergencia y aumentarle un poquito la caída de los neumáticos esto no sé si sabéis lo que es, pero bueno básicamente sería eh, pues la caída de neumáticos sería eh, pues si os fijáis en los coches de competición, los, los neumáticos están no están completamente perpendiculares al suelo eh, estarían pues tienen un ligero eh, ángulo, vale, pues si modificamos eso, pues podemos conseguir pues, mejores resultados. Y la convergencia pues, sería la dirección de las ruedas, eh, principalmente delanteras. Si están eh, paralelas la una a la otra, pues el coche frena mejor. pero En cambio, eh, le cuesta un poquito más entrar en las curvas. En cambio, si están hacia adentro, pues el coche pues entra mejor en las curvas. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Bueno, pues nada, esto estaría genial, pero ahora mismo nos estamos saliendo un poquito de madre, que tiene un poquito de sobreviraje, quizás podríamos aumentar un poquito aquí eh, el alerón trasero y bajar un poquito el delantero. Eh, y aquí tenemos ya, bueno, pues ya estamos un poquito mejor que antes. Aquí por ejemplo pues el paso por curva no sé si habrá mejorado, ¿no? Yo supongo que sí. Eh, poca diferencia noto aquí eh, en la tracción. Vamos a probar con estos, con este setup a ver qué tal le va. Y también vamos a ir con neumático medio. Pues nada, ya los tenemos aquí reconfigurando. Le lleva un tiempo, por supuesto, pues eh, aplicar esos ese setup al coche ahora mismo estarían los mecánicos trabajando y bueno, pues por eso aceleramos el tiempo este es un juego para tener mucha, mucha paciencia, ¿vale? aquí ya terminamos y lo enviamos a pista y también a, a Ocon, le enviamos a ambos a pista y, y nada, pues ahora tendremos que esperar a que hagan esta tanda y, y bueno pues recaben datos datos que, que luego pues se utilizan pues para setup del coche, si os fijáis eh, poco a poco eh, van aprendiendo se van aprendiendo la pista y van aprendiendo también sobre el funcionamiento del coche y a la vez que bueno, pues van dando mensajes si nos fijamos aquí por ejemplo pues también va eh, aumentando la confianza en la configuración que le acabábamos de poner cuando llega esto al final anda Verstappen ha salido ahora vemos a Max Verstappen el actual campeón. ¡Madre mía! Eso es toda una salida de pista. Bueno, como veis, no es muy, no es muy realista. No, esto va a ser un golpe duro para el equipo. A ver si pueden recuperarse. Ya veremos. Bueno, bueno, tranquilidad. ¿eh? Está ahí en los primeros entrenamientos. Un poquito exagerados. Eh, bueno, pues nada, lo que os estaba comentando. Si os fijáis aquí, pues esto, cuando llega al final... Ahora mismo están con el con el coche de seguridad pero os decía que cuando esto llega al final la de la confianza en la configuración pues entonces en ese momento pues ya tenemos información si funciona mejor o peor en el, el setup que hemos puesto tenemos que esperar siempre a que esto se acabe y para ello bueno pues tenemos que hacer realmente la tanda completa vale bueno, pues nada aquí tenemos a alonso aquí a un Kong, Vamos a aumentar otra vez el ritmo, el tiempo. Tenemos a Ocon de 11 y Alonso de segundo. Increíble. No sé cómo puede haber tanta diferencia en los setups, obviamente. Eh, no es muy realista esto, obviamente. sinceramente, porque bueno, ya estamos viendo que Verstappen acaba de, de pasarnos. Y que uh, Ocon bueno, pues ha mejorado un pelín, aunque no mucho. Eh, quedan muchos kilos de combustible. Yeah, I think it's good guys. Okay, copy. Bueno, pues como podéis ver, Alonso acaba de decirle a, a su ingeniero que el coche va de maravilla. Eso quiere decir que hemos mejorado la configuración que teníamos. Como veis, bueno, pues también da información sobre los neumáticos, que no, no sé, pero, por ejemplo... Información sobre la temperatura de neumáticos. Supongo que en algún sitio lo pondrá. A ver qué tal Ocon. Va bastante bien. O sea, es uno, eso quiere decir que no va bien el todo. Adaptación de la pista. Conocimiento de las piezas. Confianza en la configuración. Ocon. Y Alonso. Confianza en la configuración 69. tiempo podemos mandarle a apretar un poquito que nos sobra combustible para que haga un poquito de prueba incluso podríamos bueno aquí ya nos está ya estamos en boxes otra vez Y si os fijáis pues hemos mejorado un poquito ahora estamos al 89% la verdad es que está bastante bastante bien eh... deberíamos mejorar un poquito sobre todo el tema del sobreviraje quizás si le aumentamos un pelo a ver si con, con este cambio mejoramos un poco el sobreviraje y no fastidiamos mucho el resto de, de los settings y vamos a, a probar a ver si con esta configuración mejoramos un poco aunque bueno, está bastante bien ya al 89% vamos a ver si Aquí esto un poco. esta de frenado estaba bastante bien. Óptimo, óptimo. Vamos a ver qué tal. Y a ver o con Uf, mala. La configuración en rectas es mala y antes estaba mejor, 71%. Confianza ver 71% Tenemos que llevarlo aquí Vamos a ver Mejoran las rectas Vamos a probar así Lo que pasa es que aquí estamos fuera En la estabilidad de Vamos a intentar marcarlo ahí. Esto es eh, toquetear muchísimo, como podéis ver. Vale, tema sobre viraje. Vamos a quitar aquí un peli. Vamos a probar así a ver qué tal. A ver qué tal lo llevamos así con esta configuración lo enviamos de nuevo y como veis bueno ya no queda casi tiempo la verdad es que bueno estos ajustes ya creo que van a quedar para, para la próxima sesión de entrenamientos ya la probamos en, en la fp2 okay, bueno pues no, esto ha terminado today. vuelven todos los coches Y cuarto y décimo. Uf, mucha diferencia. Tengo que mejorar un poquito al señor Ocon. Aquí tenemos, bueno, pues nada, adaptación a la pista, conocimiento de las piezas y confianza en la configuración, pues nada, porque no, no les dio tiempo a probarla. Vale, continuamos entonces y nos vamos a la segunda tanda de entrenamientos eh, y empezamos. Controlamos el entrenamiento como antes. Vamos a enviar a pista, en este caso Radio vamos a sacar check, okay. primero a Augón y luego vamos a al Alonso. Vamos a jugar un poquito a los rebufos a ver si, si funciona. Y nos ponemos aquí en esta pantalla. de vez en cuando le echamos un ojito a la, a la previsión como veis todo se va poniendo en su sitio a medida que van pasando la, las... Las tandas de entrenamientos, ya estamos de sextos o con de octavo, y los de siempre, bueno, pues van ocupando sus, sus posiciones, aunque bueno, no nos podemos quejar mucho, la verdad. Su juego para, para tener bastante paciencia y, y tranquilidad, básicamente, como podéis observar. Y bueno, pues eh, seguramente, bueno, pues estáis sacando conclusiones. El parecido con. A ver. Vale, el coche va de maravilla. O sea que los cambios que hicimos, pues han mejorado el, el coche. Eh, lo que lo que os comentaba eh, es que probablemente pues estáis viendo pues eh, semejantes muy grandes con motorsport manager aunque si yo soy sincero pues a mí personalmente uh, uh, me gusta más eh, no el otro, aunque no tenga una licencia oficial Very good. Happy. Vale. Okay. está contento nuestro nuestro alonso a pesar de que en este momento pues, está de noveno Vamos a hacer que apriete un poquito, vamos a meterle aquí un poco de caña. Que le metan caña a las ruedas y con el RS. Venga, Copy. A saco, a sacar tiempos ahí. Let's pick pace up pace Pues están de camino al garaje ya. take available copy parece que alguien se ha salido bueno pues nada están otra vez en boxes como veis eh, los intervalos eh, cada vez eh, son más más cerraditos cada vez tenemos menos capacidad de, de mejora pero bueno también nos va afinando un poquito más eh, pues los settings mejores vale actual mejor vamos a ver si somos capaces de modificar esto Vamos a probar así con esta configuración a ver si mejoramos un poco. Y vamos a cambiar los neumáticos, vamos a probar a hacer pruebas ahora con los duros. Y vamos a entonces con el señor Ocon. Que, que bueno, pues ha conseguido unos mejores resultados. sobre viraje está fuera de rangos, estabilidad de frenado y paso por curvas. Eh, esto es mejorable, la atracción. Pero, pero claro, para mejorar la atracción tengo que meter más alerón. Si meto más alerón, fastidio todo lo demás. Vamos a ver. podemos hacer alguna cosilla, más superficie de, de agarre punto aquí y aquí eso por curva claro, es que hemos quitado de un sitio y fastidiamos en otro que esto es bastante, bastante complejo como podéis ver vamos a probar con esta con esta configuración a ver qué tal y bueno pues lo enviamos también con, con neumáticos duros A pista, enviamos a pista y a ver si en esta tanda pues mejora un poquito ese setup. Vamos a cambiar esto que lo habíamos dejado antes. Y ahora disabled. Back up. Okay. Uh, recharge on. Copy. Try to do some lift off. Okay. Bueno, aceleramos de nuevo. a ver qué tal va la previsión como podéis ver no cambia sería un poco extraño también el Bahrein que se pusiese a mover aunque bueno, todo puede pasar, ¿no? Coches dando vueltas, a ver, hay una salida de pista. Y la salida Vamos a ver la repetida. Ahí está Sergio Pérez. Se ha pasado de largo la línea de la pista. No pinta bien. Qué duro golpe para el equipo. Bueno, bueno, bueno. De un, un poquito juego, ¿eh? Duro golpe. Vamos, que te salgas de la pista de entrenamiento. Vamos, mientras no rompas, no hay problema. Mejor en entrenamientos que en clasificación o en carrera. Bueno, pues nada, vamos a ver si completa esta tanda. A ver qué, qué tal, señor Ocon. El coche va bastante bien, eso quiere decir que va peor que antes. El señor Alonso. El coche de maravilla, vale. Bueno, supongo que habrá mejorado un poquito, o no habrá mejorado y estará igual que antes. Vamos a acelerar. Y bueno, pues ya tenemos aquí a Alonso en boxes después de completar la tanda. Eh, 89%. Hay una configuración mejor que la anterior revertir a la configuración de mayor confianza a ver 69 esta parece que, que le iba mejor aunque sigue sigue teniendo sobreviraje sigue teniendo sobreviraje claro, es que si le meto más alerón pierdo todo lo demás bueno, no sé lo vamos a dejar así y a ver o con qué tal ha mejorado no sí, un poco peor pues vamos volvemos a la anterior esto es prueba error prueba error constantemente y, y bueno pues nada se va a acabar la esta sesión de entrenamientos final de la sesión esperamos a que vuelvan todos los pilotos a, a boxes y este es el resultado quinto y sexto no está nada mal la verdad es que bueno pues están han conseguido unos resultados más que aceptables y vamos a continuar entonces pues a, a la tercera ronda de entrenos esto serían las bonificaciones por, por rendimiento que, como veis, bueno, pues hace que mejoremos. Vale. Después de un día de entrenamientos libres ayer, terminamos con una tercera y última sesión antes de pasar a la clasificación. Se requiere una enorme solidez al volante para lograr una buena posición en la parrilla de mañana. Esto no se decide en un momento de brillantez. no. Deberán demostrar durante toda la clasificación que son capaces de ocupar una de esas codiciadas plazas. No queda mucho que decir, así que ¡vamos allá! Bueno, pues ya estamos en el segundo día de en el segundo día de entrenamientos. Este sería el último entrenamiento, el previo a la clasificación. Vamos a continuar. Enviamos a, a nuestros pilotos con las configuraciones que tenemos actualmente. Y tenemos la posibilidad de controlarla como antes o simularla. En este caso vamos a simularla, porque si no bueno, pues nos vamos a echar aquí cinco años. Y supongo que no será muy divertido para vosotros pues, estar viendo aquí coches dando vueltas. O sea, para mí sí lo es, pero eh, seguramente para vosotros no. Bueno, pues nada, esta serie se ha completado. A ver los resultados, hemos empeorado. Esto es lo que os decía yo, que no me convence a mí mucho. Que normalmente los resultados suelen ser mejores cuando los controlamos nosotros. Y tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon, pues han conseguido unos resultados un poquito pobres. Vamos a ver: conocimiento de las piezas, confianza en la configuración. Bueno, ha mejorado un poco, 91%. En cambio, bueno, pues eh, Ocon, poquito, poquito ha mejorado. Pero bueno, el trabajo lo ha hecho, lo ha hecho la CPU. Supongo que dependiendo de, de nuestros ingenieros y demás, de la, clase, de, de la calidad que tengan, pues afinará más o menos y ahora pues nos vamos a, a clasificación tenemos ya los dos coches listos con unas con una configuración del coche que bueno pues parece que está bastante bien y vamos a controlar eh, por ejemplo pues la primera ronda de clasificación las otras dos las vamos a, a simular pero simplemente es para que veáis Radio cómo check cómo funciona el tema, enviamos a pista tanto a sí, los de este saliendo uno detrás del otro y bueno pues en este caso tenemos eh, dos opciones tenemos la opción de, de que esto sea automático eh, o si pulsamos aquí pues tomamos el control manual y podemos pues meterle decirle por ejemplo pues que pues que cambien a un a un rs más agresivo a que gasten más los neumáticos eh, pero bueno eh, lo vamos a dejar en el modo automático que funciona bastante bien y bueno pues los resultados suelen ser bastante bastante adecuados no suele no hay tanta diferencia como por ejemplo en los entrenos y vamos a ver si aquí podemos mejorar un poco Vamos a enviarlo, por ejemplo, pues con, este, con estos neumáticos que yo los tenía puestos. También las piezas de antes. Ahora no podemos tocar eh, los ajustes del coche porque estamos en parque cerrado, en par fermé. Y eh, lo único que podemos tocar es un poquito el alerón si queremos, ¿vale? Pero lo vamos a dejar así porque, bueno, está bastante bien, 91%. Es bastante probable que si tocamos algo pues la caguemos. Vamos a dejarlo así y como mucho bueno pues si vemos que no nos va mal le bajamos un poquito al alerón para para que coja un poco más de velocidad es un bloqueo de frenos vamos entonces por ejemplo aquí la configuración 86% confirmamos y ahí pues enviamos a pista y enviamos a pista podíamos esperar también un poquito a que la pista estuviera más engomada que evolucionase un poco pero bueno vamos a no sé si hacer tres tandas por ahora no, no veo grandes problemas tanto de ni de con ni de alonso probablemente pasemos sin ningún tipo de problema y vamos a reconfigurar seguimos con estos neumáticos con la misma configuración del coche confirmamos reconfiguramos no tocamos nada lo dejamos con los neumático no vamos a gastar más neumáticos y salimos ya a pista Ahora sí estaría bien engomadita la pista, quizás en el momento cuando mejores resultados se hacen. Eh, no fue muy fino, debería parar un poquito el tiempo y buscar un momento para salir eh, pues detrás de un coche para coger rebufos. Pero bueno, al final la cosa pues no ha ido tan mal, hemos quedado séptimos y novenos. Eh, le damos aquí a continuar y nos vamos a la siguiente ronda de clasificación, a la 2 en la que, eh, pues en vez de haber 20 coches como había hasta ahora, pues habrá solo 15. Y, y nada, vamos a ver a ver qué tal. En esta ocasión vamos a simularla. Le damos a simular, a ver qué es lo que pasa. Acaba la Q2, completada. Y, oh, el señor Ocon se queda fuera. Ha quedado de, de 13. Continuamos y Alonso ha quedado de 90, De noveno, ha quedado ahí, eh, bueno... Dependiendo de un hilo, ahora solo quedan 10 pilotos en la Q3 y, y bueno pues nada, vamos a también a simularlo, le damos aquí, este como veis está bloqueado ya no lo podemos utilizar y vamos a comenzar la clasificación simulándola a ver qué papel nos hace el señor Alonso y a ver si salimos en una posición pues adecuada bueno no está mal séptimo puesto es un, una posición bastante aceptable teniendo en cuenta bueno pues obviamente eh, que nuestro coche pues no es un red bull vale continuamos y ahora sí la ya vamos a que sigue creciendo arranca el día de la carrera aunque el rendimiento de alpine no ha destacado en la clasificación todo sigue abierto para ellos en esta carrera McLaren lo ha hecho bien en la clasificación. Han aprovechado su potencial y están en una buena posición para la carrera. Aunque el tiempo es magnífico, sí se puede apreciar la presencia de algunas nubes. Esperemos que no vayan a más durante la carrera. Además, los equipos tendrán que hacer frente a muchas cosas. ¿Podrán los pilotos y sus coches aguantar la presión? Lo averiguaremos aquí, en el Gran Premio de Bahrein. Bueno, pues nada, comienza la carrera, señores. ...vamos allá... ...tenemos... ...nuestros pilotos... ...con nuestros ajustes... ...tenemos el combustible cargado a tope... ...sabéis que no hay... Eh, ...no se puede cargar... ...o sea, tenemos que ir a tope... ...y, y tiene que durarnos este combustible... ...hasta el final de la carrera... Opciones del piloto... ...podemos decirle... ...por ejemplo, pues que... ...que vaya... ...a saco Paco... Ahora al principio. Para ver si en las dos primeras vueltas pues subimos un poquito de subimos un poquito la posición. Y después pues también, por ejemplo, aquí vamos a hacer lo mismo con el señor Ocon, que incluso pues, le hace más falta. Vamos, entonces ya está Comenzamos la carrera La noche está parcialmente despejada Y los pilotos oh, es ya están alineados nocturna. en la parrilla Vemos aquí a Fernando Alonso no Estar entre nada. los 10 primeros de la parrilla Hace que todo sea posible en esta carrera Algo más atrás tenemos a Esteban Ocon. Comienza entre los 10 de atrás Por lo que no lo tendrá nada fácil los equipos están listos bueno pues nada comienza aquí la carrera tenemos el gran premio aquí tenemos de la salida se apagan las luces y, y comienza hallabamos. la carrera vamos a ver si podemos por ejemplo ponernos en la piel de alonso y a ver si hace algún adelantamiento de los, de los suyos en la primera vuelta Sabéis que Alonso suele salir muy, muy bien. Aquí estamos en la primera curva que siempre es complicadilla. Como veis, pues acaba de pasar a, a los coches. Que mete el coche. Y creo que bueno, pues a partir de ahora estaría bien conservar un poquito. Vamos a conservar un poquito, hacemos una pausa y volvemos aquí pues a a una conducción un poquito más equilibrada. Vamos a ver qué tal le va Ocon o Ocon ha mejorado ¡S1! una posición. ¡Sí! Podemos acelerar el tiempo un poco más rápido. Ahí está adelantando a. Acaba de adelantar a un, a un alfa. adelantamiento de Alpine. Vamos a hablar aquí del adelantamiento. Ha ahí tenemos el Alpine. Logra abrirse camino y sube una posición. Espero no sé que estoy viendo El equipo aplaude a su piloto. Lo tenía bastante pegadillo ahí a, a la derecha. Ahora va por el McLaren. Y ahí se quedó atrás. Y vamos a conservar un poquito. Quizás podemos apretar un poco. Estas primeras vueltas siempre son muy importantes porque luego, bueno, la carrera, pues, va Se cogiendo su, va cogiendo su forma, y... pero al principio que hay un poquito más de desorden, puede haber choques, pues, siempre es bueno arriesgar un poco más. Vamos a conservar ahora. DRS enabled. DRS oh, vale, enabled. Pues ya tenemos DRS. Estamos viendo aquí, por ejemplo, pues cómo va el desgaste de los neumáticos. No hemos visto nada de, de la estrategia. Tenemos que cambiar esta estrategia. No tenemos ninguna estrategia. Vamos a agregar una estrategia porque no hemos escogido nada. Vale. Vamos entonces a cambiar nuestros neumáticos. Tenemos que cambiar nuestros neumáticos como mínimo. Ahí está. Aquí en esta vuelta. Y un nuevo steam, porque si no no vamos a llegar. Se me pasó esto antes. Eh... Vamos a ir con dos tandas de neumáticos blandos. Pues es que con dos tandas de neumáticos blandos no vamos a llegar. Vamos a ver con los, con estos si sí llegamos. vamos A cambiarlos una vuelta antes para llegar en el límite. Bueno, pues vamos a probar con esta configuración. La estrategia. Ahí la tenemos. No es una estrategia muy normal, normalmente se empieza con blandos, eh, luego se cambia a medios y luego a duros y luego se vuelve a blandos, pero vamos a ver qué, qué tal nos queda la cosa. Podríamos hacer también dos estrategias seguidas de medios y luego cambiar al final, porque siempre tenemos que cambiar un compuesto. Y. Eh, alcanza una nueva vamos a Hacer lo mismo con, con el señor Ocon, vale que. Como vemos, pues va, va, avanzando posiciones gracias a que lleva, pues neumáticos blandos. Vamos a cambiar la estrategia también. Aquí tenemos, aquí nos salen varias estrategias para escoger. Podemos escoger esta estrategia de cambiar a medios y luego acabar la carrera con blandos, o hacer escucha? un cambio antes, pasar a duros y luego cambiar después con blandos y tener más poder meter más caña con blandos al final que estará mejor. vamos a probar por ejemplo pues con con esta estrategia a ver qué tal nos va ahí va venga va no esto estaba mal ahí está bueno pues vamos a empezar a acelerar ya el tiempo Estamos en la vuelta 4. Alonso está de quinto o con está de 10. Por ahora nos está yendo bastante bien. Y vamos a ver, vamos a acelerar un poquito el tiempo. Estamos teniendo un poco de, de consumo excesivo, creo yo. A ver si lo mejoramos un poco. ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! Hemos perdido una posición con Ocon Por ahora esto, bueno, pues parece que estaba yendo bastante bien Y eso que le estamos metiendo aquí una apretada buena al neumático Buen medio adelantamiento de Alpine Haas, adelanta Los frenos se le han bloqueado, parece Bueno, en estos gráficos, como podéis ver, podemos ver el... ¿Qué pasó aquí? Ya estamos en el intervalo de parada, ¿vale? Con... con... Tenemos que estar atentos a esto. El mejor momento siempre sería esto, el verde. Aunque podríamos empezar a hacerlo aquí ya. Eso depende si queremos hacer un, un, un undercut o un overcut, ¿vale? Pero lo lógico siempre sería hacerlo pues en el momento eh, óptimo, ¿vale? Bueno, pues nada. Vamos a ver. Volvemos atrás. Nueva posición de carrera para Haas. Estamos perdiendo posiciones. Tenemos un derrape. Tenemos que estar atentitos. Fijaos en el, en el tema de, de la ventana esta y ya nos da aquí la opción a entrar a, a boxes en la, en la siguiente vuelta le damos a abrir opciones de boxes y pasa vamos a pasar eh, a la nueva estrategia que no me acuerdo cuál era <ríe> no sé cuál es la que habíamos escogido vale con, con duros sería esta cogemos un neumáticos duros y entramos a, a boxes en la siguiente vuelta parece que se han bloqueado los frenos. A vale. los está en ya está en periodo de, de entrada, ya está en la ventana de entrada a boxes. Pero vamos a esperarle al momento óptimo. A ver si la parada es buena. Parece que sí. otra vez estamos temporalmente primeros obviamente pues mientras no entremos en boxes tenemos la, la ventaja y nos vamos a boxes a cambiar a, a neumáticos pues eh, a neumáticos blandos tenemos varios neumáticos tantos empezados 25%, 95%, 95 Y este está también, tanto al 95, pues nada, vamos a darle a darle con este, a ver qué tal si uh, está okay, a apretar okay. un poquito ahora se apretar un poco Okay, copy. Ya estamos en boxes. Alfa Romeo. ¡Gana una posición! Vamos a equilibrar de nuevo esto y vamos a pasar a modo estándar. ¿Se le han bloqueado los frenos? ¡Veamos con más detalle! Bien, vamos a ver esto. ¡Ahí está Sumáquez. ¡Un bloqueo de frenos! ¡Y puede salirle caro! ahora nos va bastante bien con con Alonso y con bueno pues la batería está. Ay, miércoles! Okay, Me olvidé. Vale, pues tenemos que poner a cargar la batería. Copy. Me olvidé de quitar eso. Bueno. Hay que tener mucho cuidadito con el tema de la batería. Gana una posición. Alpine, avanza. Ahora podremos verlo. De, de Ocon. Ahora veamos esto. Se parece Ocon. La recta. Está ganando ok. Alonso bueno, parece que va un poquito bajo de ruedas. Hay una salida de pista. No sé si llegaremos a tiempo. A ver. Creo que los frenos se le han bloqueado. Uf, bloqueo de frenos. Alguien ha derrapado. Aquí tenemos información sobre las ruedas. Alfa Romeo va subiendo. Buen adelantamiento de Alpino. Vamos a darle un poquito de caña. Y vamos a entrar. A cambiar al último stint con ruedas duras. Nos vamos a decir que vayamos al ataque ahora. Vamos a Box quemar las la ruedas ya que vamos a entrar. Quema okay. ruedas a saco. Y ahora es Es recharge on. Entonces, como la parada no está nada mal. Bueno, salimos de 13. Ahora los demás también tienen que cambiar. Y vamos a ver qué, qué tal va la cosa. ritmo y vamos a ver qué tal la se ha salido RSI completamente cargado vamos a neutral y vamos a neutral también vamos a apretar vamos a ver bueno tiene que dar unas cuantas vueltitas no vamos a arriesgar casi para entrar, diría yo vamos a parar el tiempo porque no me, ha, no me ha mandado entrar en boxes con este chaval vamos a mandarlo ya boxes ah, vale, está en boxes no sé por qué no me no me ha mandado a boxes con con, con. sinceramente, pero bueno Venga, entrar en boxes. realmente te indica cuando tienes que entrar en boxes. Pero en esta ocasión pues parece que, que ha pasado de todo. No sé, es un poco raro. A veces no va todo lo bien que debería. Parece un bloqueo de frenos. A ver qué tal la parada de Yokong. Okay. 2,8, no está mal. No está nada mal. Alfa Romero gana una posición. Y yo creo que ahora, teniendo en cuenta que el entrado voy a mandarle que le metiera un poquito más de caña con estas ruedas. No sé qué tal me... Llegaré con ruedas. Sí, yo Alfa Romeo gana una posición. Van a llegar bastante enteritas. Creo que un coche se ha salido. Parece que se han bloqueado los frenos. Alpine avanza. Estamos a punto de terminar ya. Le vamos a meter caña aquí, a saco. Última vuelta. No voy a ser que perdamos ahora el último Press momento. Press and hold overtake now, please. Press and hold overtake now. Copy. All right, let's push. Copy. 2 y... y 11. Bueno, aunque no la ha ido también bien. estoy quedando sin batería, pero bueno, ya ya hemos llegado. Bueno, estamos en hola, la última vuelta. Hola. Maybe drop back a little bit, please. Okay. Los neumáticos, cuando bajan del 30%, hay un pequeño hay un problema, ¿vale? Eh, que pierden eh, adherencia y no funcionan todo lo bien que debería. Entonces, tenemos que intentar llegar siempre al final del extinto, al final de la carrera, con, con menos, con menos eh, de. Con, con el 30%, por lo menos, ¿vale? Para no perder adherencia y que haya menos posibilidades de un accidente o ser. Eh, puesto lo rápido que, que podamos, obviamente. Estamos a puntito de llegar ya. Vamos a poner la cámara de visión Llevamos detrás al señor Botas que nos está. nos está haciendo la marrana. Vamos a intentar defendernos con, con el Erz. pero no tenemos batería. Nos va a pasar en el último momento. Y hemos terminado, menos mal por los pelos, casi nos adelanta botas en el último momento. A ver si ha, si con consigue llegar. Take que Awesome Sí, quinto y no está nada mal y bueno pues esto sería una carrera eh, un fin de semana completo en Fórmula 1 Manager 22 como veis un juego pues que es mucho más divertido de jugar que de ver es lógico eh, este tipo de juegos de, de tipo manager pues obviamente pero no están pensados para para vídeos en YouTube, para seguirnos. Pero, para eh, nosotros aquí por en jugandoanimos.com nos apeteció en mogollón enseñaros qué tal funcionaba y bueno, por supuesto volveros a, a recordar que, que bueno pues podemos estar enseñándonos este juego gracias a Chema que nos ha facilitado eh, me el acceso que todos a su biblioteca de juegos estarán muy y, con y bueno pues de nada, hoy. el juego está muy bien es a la gente que le molen los managers le va a gustar este vale, eh, personalmente a mí eh, me gusta mucho la Fórmula 1 y semana semana eso es un aliciente para mí pero creo que es mejor Motorsport Manager como como juego de de, bueno pues de manager de coche de carreras vale es mucho más completo y aunque no sea tan bonito no tenga unos gráficos tan guays y sea más sencillo eh, tiene yo creo que tiene más profundidad y resulta más divertido por ejemplo el tema de los setups en, en los entrenamientos eh, pues es más fácil afinar el coche que, que aquí supongo que aquí al final pues también le acabas cogiendo el truco y al final eh, pues eres capaz de, de, de colocar el coche donde donde quieres con el mejor setup pero bueno, eh, este tiene licencia de Fórmula 1, lo cual es, como digo, un aliciente muy grande, y eh, no está nada malo. Eh, cualquiera que le mole la Fórmula 1 y los juegos de manager va a disfrutar un montón este juego. Y bueno, pues nada, hemos terminado la carrera la ganado Charles Leclerc, segundo Marx Verstappen y tercero Carlos Sainz. Nosotros hemos quedado de quintos con Fernando Alonso y de décimos con Esteban Ocon y aquí tenemos la vista de datos eh, por constructores somos los terceros hemos hecho muy buen papel seguramente pues nuestra junta directiva estará muy contenta y, y nada más eh, vamos a darle aquí entonces a continuar continuamos continuamos y bueno pues aquí nos dan determinado número de puntos El señor piastri no se lleva nada porque obviamente no ha hecho nada y uh, vamos a continuar entonces. Tenemos gastos de 510.000, que sería pues, el dinero que le tenemos que dar a, a los pilotos, supongo que por llegar eh, pues, dentro de los 10 primeros. ¿vale? Y luego los patrocinadores que nos dan aquí una, una buena suma, incentivos de rendimiento y las, las, las, el dinero que nos dan fijo bueno pues nada aquí estaría el primer fin de semana tenemos un correo seguramente bueno pues no nos dicen que, que han terminado de, de, de fabricar la suspensión podemos utilizarla si queremos para ello nos vamos aquí a coches por ejemplo le vamos a añadir esa suspensión nueva eh, pues a, al coche de fernando alonso vamos a ver vamos a cambiarle la suspensión tenemos s 1 y s 2 cuatro unidades de la s 2 y no tenemos una unidad de la s 2 y de la s 1 tenemos cuatro. 4 vamos a instalar en el coche 1 pero si fijamos aquí pues parece que todo son mejoras cuando está todo en verde pues eso quiere decir que hay hay mejoras con esa nueva suspensión no son mejoras ahí de la leche pero bueno siempre va un poquito mejor el coche entonces bueno pues nada vamos a instalarlos en el coche 1 y ya las tenemos y eh, pues a la vez podemos como vemos que esto funciona y que está bastante bien pues podemos eh, fabricar nuevas piezas nuevos proyectos proyectos actuales almacén suspensión no sé cómo se podía fabricación aquí está vamos a fabricar una una nueva más para para que bueno pues para que Ocon pueda también disfrutar de esta de esta suspensión vale bueno pues nada esto sería el primer fin de semana aquí nos dicen bueno pues un resumen y que hemos superado las expectativas que todo va muy bien por ahora pues esto sería fórmula 1 manager 22 espero que os haya gustado a mí personalmente, como os decía, pues me ha gustado muchísimo. Una vez más le damos las gracias a Chema por facilitarnos el acceso a este juego. Y nada, eh, os recordamos que somos jugandoLinux.com, que podéis vernos en, en nuestra página. Podéis seguirnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Vamos a volver aquí al menú principal. Eh, nuestras redes sociales de, de Twitter y Mastodon, en nuestro grupo de Telegram, en nuestras salas de Matrix y Discord. Y bueno, por supuesto, pues si os gusta el vídeo, os agradeceríamos un mogollonazo que le dierais a like. Y si os gusta nuestro contenido, eh, pues ya sabéis, suscribiros y marcad la campanita famosa para que cada vez que tengamos nuevo contenido o hagamos algún directo, pues os llegue una notificación y podáis disfrutarlo al momento. ¿Vale? Y nada, si queréis dejar cualquier tipo de comentario, pues nosotros estaremos encantadísimos de leerlo y por supuesto de contestarlo. Y nada más, espero que os haya gustado y como siempre os digo, ¡hasta la próxima chavales! ¡Chao, chao, chao, chao, chao!